Mm. Uh. bueno a todos gente, soy Fe y estoy con el primer tutorial de este canal y va a ser para mostrarles cómo instalar el Modding Way Modding Way 1.9 de todo en uno que es para el FIFA 15. Y nada, primero que nada se tienen que descargar los archivos que se los voy a dejar en la descripción. Eh, una vez que lo descar los descarguen los descomprimen, van a ser estos 7 archivos. Eh, cuando los descomprimen les salen estos, los copian, los cortan mejor y los pegan en el directorio donde tienen instalado su, su FIFA le dan hacer esto le dan que sí y se pone a copiar ahí una vez que los archivos se copian a nuestra carpeta de FIFA 15 nos dirigimos al archivo que se llama Modding Way Installer le dan ejecutar como administrador clic derecho ejecutar como administrador le dan install y se pone a instalar el, el mod este parche trae bastantes cosas porque pesa 2GB y que de tener un lote de cosas bueno una vez instalado el mod ya queda casi listo el juego la última cosa que tienen que hacer es dirigirse a FIFA 15 Modding Way Selector y acá donde dice select database primero que nada le dan backup a la base que tienen y después ponen la 6.0 o la 6 matrix la 6 matrix eh, intenta copiar lo que está lo que tiene el fifa 15 original en el tema de, de los stats de los jugadores y eso y esto es simplemente lo nuevo del parche recomiendo siempre usar el que no sea matrix pero, por ejemplo, ahora estaba probando y manduvo el Matrix, así que pueden usarlo si quieren. Y una vez seleccionado acá, le dan Apply Data Base, le dan que sí, y listo. Bueno gente, nos vemos en el próximo video.